Una buena recomendación para que tus plantas tengan los aportes necesarios durante la fase de crecimiento sería utilizar un estimulador de crecimiento y absorción rápida como Top Veg de Top Crop. Top Back de Top Crop es un fertilizante líquido completo, rico en ácidos únicos y fúlbicos, así como en macro y micronutrientes solubles en agua. Estimula el crecimiento, refuerza las defensas frente a enfermedades y estrés de la planta. Además, regula el balance del pH del suelo e incrementa el contenido en clorofila, mejorando la eficacia fotosintética de las plantas. Top Bec Mejora la estructura del suelo así como su capacidad de retención de humedad y fertilizantes. Tiene un pH de 7,8 y es de absorción rápida. Para aplicarlo, diluir a razón de 2 a 4 mililitros por litro una vez por semana. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo: elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad, alimentación precisa para cada momento